Bienvenidos sean de nuevo a mi canal eh, Ustedes van a perdonar mi peinado Pero está haciendo un calor terrible el día de hoy Y eso que ya es de noche este, No sé si en un futuro me arrepienta de subir esta barbaridad Entonces, el día de hoy vamos a hacer la segunda parte De los 10 principios de alimentación intuitiva y Me tardé un poquito en hacer esta segunda parte De hecho, creo que más de un año se ha pasado el año demasiado rápido. Antes que nada, no olviden suscribirse y compartir este video si les gustó. Y si no, pues compártanselo a alguien que les caiga mal. <risa> no, este, Hagan lo que quieran con él, compartando Esta información siento que es de mucho valor. Le puede venir bien a alguien. Ok, quiero que comencemos eh, otra vez retomando qué es alimentación intuitiva para las personas que tal vez están viendo por primera vez este tema, este video. Hay una primera parte donde hablo de los primeros cuatro principios, y ahorita nos vamos a dedicar del 5 al 10 y un poco de qué es alimentación intuitiva relacionado con el concepto de cultura de dieta que envuelve todo este sistema del que vamos a hablar. La alimentación intuitiva es una manera de alimentarnos y más que eso es una filosofía, de ver la alimentación junto con tu imagen corporal de una manera más amable, respetuosa y compasiva también de una manera más libre, básicamente es una herramienta para tú tomar decisiones de todo lo que compete a la alimentación y a tu cuerpo de una manera libre, como lo mencionaba. También es un trabajo interno, o sea, para que todo esto sea tu empoderamiento hacia lo que sea tu alimentación junto con la decisión que tú tomas y también de lo que mentalmente relacionas la alimentación con tu cuerpo. En conclusión, es un estilo de alimentarte, no verlo tan rígido, o sea, porque es cero, cero, cero cultura de dieta y cero restrictivo. ¿Qué es cultura de dieta? Es todo este sistema que nos dice cómo comer, cómo lucir, marca mucho las pautas de alimento bueno, alimento malo, alimento saludable, alimento no saludable. Utiliza mucho todo esto de, por ejemplo, Gansito Fit. Licuado saludable. O hace poco que vi un video que era bueno, un real, que era cómo consumir de una manera correcta jugos verdes. No va por ahí. O sea, yo siento que en qué momento perdimos el hilo de qué es nutrición. O sea, yo creo que antes era una simple decisión de, ok, tengo hambre, voy a comer. Ya me llené, lo guardo, pero todo el sistema ha envuelto demasiadas cosas, ¿no? De eh, Tienes que comer este tamaño de, de tu comida, tienes que comer este. No, si no lo comes ya fallaste. Entonces son todas estas ideas, maneras de pensar, estigmas, eh, también relacionado todo esto con la imagen corporal. Todo eso envuelve la cultura de dieta. Ahora sí vayamos al grano con los seis principios que restan. Si quieres ver los cuatro primeros ve a mi video que lo voy a dejar aquí abajo. Bueno, comenzamos con el quinto principio de alimentación intuitiva, que es descubre tu factor de satisfacción, con todo esto que les comento de lo que es cultura de dieta, que son, es todo este sistema que es como un tema de un video, ¿no? eso a lo mejor será otro video, pero es, es muy largo o sea porque es el cómo nos hablamos mentalmente de una manera negativa de a lo mejor, ejemplo yo subí de peso, tengo que dejar de comer pan, ¿no? y me paseo y me porté mal o sea, son todas estas frases, son demasiadas también son escenarios como en el gimnasio, este de estarme comparando con el de al lado al momento de comprar, por ejemplo, esto de productos light. O sea, en la cultura de dieta es algo muy grande, ¿no? Es, es, es todo un sistema, como les comentaba. Entonces, esta parte del factor satisfacción lo hemos olvidado. Hablan en el poco, de... y, y también artículos, artículos científicos acerca de alimentación intuitiva, hablan de... Los japoneses, que uno de sus pilares o filosofías de vida es tener satisfacción en lo que hagas. Justo es eso. Al estar tan robotizados con hacer una dieta, restringirnos, ir al gimnasio, olvidamos el factor de satisfacción en lo que compete a nuestra alimentación. Nada más nos dan un plan, eh, si es que vas a ser nutrólogo, o nada más seguimos una pauta de alimentación, ya sea, sea la que sea, la que tu, en la que tú creas, porque cada cabecita piensa distinto y cada, cada persona, cada... Bueno, no familia, pero más bien cada persona es un mundo. Y cada persona ha absorbido ciertos patrones de este alimento es bueno, este no. He escuchado que esto sí es, es saludable, esto no es saludable. Entonces, sea como sea tu, tu tipo de alimentación, a veces olvidamos la satisfacción. Simplemente lo hacemos por seguir esta línea de estar delgados, de esto... Esto no me hace bien, ya pequé, ya me porté mal. Es, de esto habla este principio de regresar a la satisfacción que es el comer, el placer y el privilegio que es comer. Actualmente en este siglo, lamentablemente no se ha erradicado el hambre o sea, y no vemos ese lado del privilegio que tenemos de comer. Creo que eso es una cosa que ha añado de mi cosecha. Para todo también están estas creencias espirituales o simplemente de agradecimiento de que tenemos que comer hay gente que no tiene que comer y esa también es otra creencia que nos ponen por ejemplo negativa de hay gente que no tiene que comer acábatelo todo ¿no? pero por el otro lado hay una ligera línea entre ser agradecido y solo comértelo porque te metieron este miedo ¿no? de no es que las personas tienen que comer y me lo tengo que acabar a fuerza no yo me refiero a ser agradecidos de justo estas personas de que no tienen que comer y tú tienes el privilegio de comer y no lo disfrutas es como hey, hay gente que mataría por eso y ok, hay que ser como 50-50, ¿no? o sea yo lo voy a disfrutar por mí, pero hay otras personitas que desearían comer lo que fuera, ¿no? eso es algo de mi parte, hacia ustedes de pensar un poco este lado de disfrutar la comida, de tener satisfacción en lo que comemos y para esto yo te puedo aconsejar este ejemplo de que en todos tus platillos hay algo que te gusta y que, que mejor que todo el platillo te guste, o sea, es lo ideal, ¿no? o sea, en tu cumpleaños si no tienes todas estas ideas tan eh, internalizadas, es como, quiero comer mi platillo favorito en tu cumpleaños. Bueno, porque todos los días no puede ser tu día de cumpleaños? Y por ejemplo, o sea, a lo mejor un día se te antoja una ensalada, y está bien, hay gente que ama las ensaladas, pero... Hazla divertida, ¿no? Fruta, ponle un poco de proteína, lo que tú sea que comas, eh, cacahuates, no es eso, o sea, deliciosa, ¿no? No nos cerramos a la idea de que todo tiene que ser aburrido, triste, o sea, me revelo una ensalada triste. Estas ideas de hacer la comida fit, ¿no? O sea, este, gansito fit, taquitos fit y todo eso, sino como, ¿cómo te gustan? Los tacos, ¿no? Ah, quiero poner un poco de crema. Ponle crema. Come, también, como nutriólogos, eh, nuestro objetivo también es como... Promover y explicar a los pacientes por qué es buena la fibra, por qué es bueno comer todos los colores eh, en cuanto a frutas verduras, ¿no? O sea, qué te aportan, ¿Qué, qué te traen de bueno, ¿no? O sea, pero tampoco privar a las personas y decirles, crearles esta idea errónea de que no comas nada procesado, es súper malo, o sea, meter este miedo, no, sino exponerle los dos polos de la alimentación, o sea, de alimentos ultraprocesados que también te traen algo, o sea, yo siempre pongo este ejemplo de, de los deportistas, o sea, no todos los deportistas o gente que hace ejercicio tiene como para estar comprando geles acá super pros, entonces podemos ahí inclinarnos un poco a que las mermeladas, que gomitas para algo práctico, alguien que está haciendo el maratón o algo comerlo, y no es malo, o sea, simplemente es como Necesito energía, voy a comer algo que me dé energía inmediata y ahí está listo. Me gustan las gomitas, me las como. O de postre, no hay problema, te las comes, punto. La vida sigue y más adelante que puedo comer, este no sé, algunas calabacitas asadas. O sea, también promover este, um, este helado que te trae beneficios el comer fibra, que te ayuda como a tu salud eh, en cuanto a colesterol, glucosa, etc. Ese también es nuestro papel como nutriólogo. O sea, no significa que ya des, se destierra la nutrición y es como eh, ya estamos promoviendo el que coma lo que quieran hagan lo que quieran, sí, está la libertad pero también por algo estudiamos la alimentación las funciones, los beneficios de los alimentos de ciertos componentes que traen los alimentos entonces, compuestos que traen los alimentos, entonces bueno, eso es como parte de esto que es la satisfacción no de este, este principio el quinto principio que es encuentra tu factor de satisfacción seguimos con el 6 que dice en inglés respect your fullness, pero es como respeta tu plenitud, o sea, cuando ya estás lleno, cuando ya te sientes pleno, a gusto. Obviamente, les recomendaría leer el libro o leer algunos artículos, les puedo dejar abajo otros, a lo mejor una escala para que vean, que hay unas escalas donde tú puedes ver en qué parte te sientes, bueno, aquí voy a poner una imagen, en qué parte te sientes llena o lleno, y en qué parte todavía es como... Mmm, todavía tengo como un huequito todavía siento hambre. Porque ha pasado, o sea, a mí me ha pasado que tengo hambre, o sea, fisiológica, o sea, siento, siento hambre y ya como, pero todavía digo como que todavía siento un vacío, ¿no? Y esta es la parte de... Esta es la parte de todo este marco de referencia, esta filosofía que es alimentación intuitiva. O sea, detectar cómo te sientes y... Sé que el celular y la televisión ya es un factor muy... Como que se intromete porque no estamos presentes en lo que comemos. Y sí tiene que ver un poco con el Mindful Eating, que es como comer consciente, comer presente, ¿no? Que es lo que se basa el Mindfulness aquí y ahora. Entonces, sí es difícil vivimos en un país y en una sociedad, en un siglo, en una época donde todo es... Tenemos que darnos un poco el chance, o sea, de los siete días de la semana, por lo menos tres que tratemos de practicar esto de, ah, ok, o sea, qué textura, qué sabor tiene mi alimento, cómo me siento, o sea, no me gustó, eh, hoy no me gustó cómo me preparé esto, me gustó la más otra vez que hice. O sea, todas estas conexiones de cómo me hace sentir y de este sabores, de todo, de todos los sentidos, trata de ser más presentes y creo que de esa manera podemos detectar cuándo estamos llenos, cuándo no. Pero también va relacionado a que, por ejemplo, pacientes que tienen un TCA o sea, un trastorno de la conducta alimentaria, puede que hayan perdido esta sensibilidad. Y por eso he escuchado a algunas nutriólogas o personas que promueven eh, intuitive eating, alimentación intuitiva, eh, que solo se basan en, ah, tú tienes que aprender a cuándo te sientes satisfecho y cuándo no. No solo implica eso. Ahorita vamos a ver los demás principios que van relacionados con ello. Pero también envuelve la satisfacción, también envuelve este... De que un día no me gustó y puede que un día sí me sienta a gusto con eso que comí y otro día no. Entonces no es nada más como también regresamos a lo robotizado de ¿estás llena no estás llena? No, no somos cuadrados, somos seres con una gama de colores. Es por eso que no nada más se basa en cuando estás lleno y cuando no, sino implica todo esto, también lo emocional, ¿no? Y bueno, eso con el principio número 6. El principio 7 es maneja tus emociones con amabilidad. Hay otras versiones del libro de Intuitive Eating que básicamente son como de los primeros libros que surgieron de este tema, de esta filosofía, y hablaban un poco más de no relaciones tu comida, bueno, tu alimentación, con las emociones. Y el libro actualizado, que es el, el que tengo yo, este... Y de hecho, ya dale en español, ya vi que ya está en español. Entonces, cómpralo en Amazon, está ya ahí, entonces ya vamos progresando de esta información a español. O sea, ya ahorita ya hay información de... Yo creo que desde el 2019 20 ya para a ahora ya hay muchas pioneras y personas que se han dedicado a hablar de este, de este enfoque. Entonces, regresando al, al punto de maneja tus emociones con amabilidad y lo que les decía de cómo eh, modificaron el libro, porque Somos Humanos nos transformamos y se dieron cuenta que todavía estaba um, el libro siendo un poco restrictivo y muy como como que todavía con un poquito de cultura de dieta ¿no? entonces a eso se refiere de que decía que no relaciones tu alimentación con la comida y somos seres emocionales entonces no hay manera de que alguien no coma así y si sí a, lo hace ya está un poco peligroso para esa persona porque vamos a comer este, siempre lo que pues se nos enseñó desde niños Obviamente ya tenemos a una edad donde, y una, eh, un raciocinio donde ya podemos tomar nuestras decisiones y decir, bueno, lo comía de niño pero ya ahorita ya no me gusta y es válido. O a lo mejor lo evitaban de niño y ahora lo como. O sea, es un trabajo continuo, como lo que hablábamos en el concepto de alimentación intuitiva. Es un trabajo interno de todo el tiempo, de liberarnos, de desaprender y volver a aprender. Somos seres emocionales. A lo mejor un día, no sé, de chiquita me daban un pan, un pan dulce. Y de repente, a mí me gusta, o sea, me gusta cenar pan dulce, o me gusta en la tarde comerme un pan dulce, bueno ¿por qué no lo voy a hacer? o sea, de vez en cuando está bien, si lo quiero tomármelo con un café, no hay que integrar esta parte negativa de no ya la mentalidad, ¿no? de, de dieta, que es de los primeros principios pero sí disfrutarlo factor de satisfacción y seguir con la vida, ¿no? o sea ya me lo comí súper bien, ya pasó o sea, pero pero no hay que dejar de lado nuestra salud emocional. Porque sí es un tema importante a tratar. O sea, ve al psicólogo, habla con alguien, lee libros, ve a terapia. Ve a terapia es lo básico, pero no te quedes con eso. Sino toma más herramientas de, no sé, eh, meditación, escribe, journaling, este lee, tapping. O sea, hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a lo emocional. Y eso puede apaciguar un poco si tú llegas a tener un tema con, por ejemplo, atracones. O sea, hay muchos trastornos mentales. Que a veces siento que esta palabra es un poco fuerte, pero simplemente todos tenemos hay algo en la cabecita, ¿no? Todos, no hay persona libre de algo, o sea, todos tenemos algo en nuestra cabecita. Hay muchos trastornos de la conducta alimentaria que están relacionados con trastornos que ya uno trae previo, o sea, de raíz. Entonces, una manifestación es un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, trata tus emociones con amabilidad, no te juzgues, no digas, no, es que ya caí, ya comí esto, soy mala persona. ¿Qué me pasa? ¿Soy de lo peor? No, ese, ese diálogo interno va muy relacionado también con esto. Por ejemplo, está este ejemplo común de comes helado cuando tienes una ruptura o cuando te sientes mal o comes un alimento en específico cuando te sientes triste, ¿no? O ansioso. Trata de detectarlo. Y están estos ejemplos, por ejemplo, en redes de alimentos para combatir la ansiedad. ¡No! ¡No! ¡Basta! ¡Dejen de hacer eso! O sea, o técnicas que no voy a mencionar porque no quiero dar ideas negativas pero... Come eso que te, te antojó, porque más restricción va a traer más restricción, va a generar más restricción. Entonces, cómelo, disfrútalo y practícalo junto con este ejercicio que te dije de trata de comer consciente. Y esto yo se lo dejo a algunos de mis pacientes, de es, toda esta semana vas a comerte cuatro tazas de tus papas favoritas. Pero quiero que cuando las comas, te sientes y... Detectes el sabor, eh, qué están crujientes, qué colores, qué olor, qué te recuerda, cómo te sientes. Y disfrútalas, pero en serio disfrútalas. Y eso va como que calmando este lado de la ansiedad, pero no porque yo te diga que está mal. <risa> pero no porque yo te diga que está mal comerlas. No, o sea, tú disfrútalos. Es tu, es tu decisión, es tu craving, es lo que tú quieres comer. Y que tú sepas que calla esa vocecita de ya peque y solo disfrútalas. Y poco a poco, cuando tú cambias de chip a esa mentalidad de libertad, de que voy a comerlo porque se me antojó, ya es un alimento más. O sea, ya, pas, ya pasas esa barrera de, de miedo, de ponerle juicio a ese alimento, de verlo negativo, de tenerle estas, esta crítica. Entonces, ya lo vemos como un alimento, como cualquier otro que lo comes y ya pasó. Porque es eso, solo es, es, es un alimento. Y como humanos nosotros le ponemos connotaciones. Y el pobre alimento, o sea, ni al caso, no... No hay como manera de juzgarlo Es un alimento Bueno, así lo veo yo Y espero que esta idea te ayude a ti Como a calmar esta parte De la alimentación y la comida La alimentación y lo emocional Y creo que esa sería buena idea de un video No sé, coméntenme Pero si no, de igual manera voy a hacer uno De alimentación y la emoción amo <risa> Ya te dejo, te dejo Espérame, déjame desconecto